bien, y ahora sí vamos a referirnos al escandaloso fallo de la justicia con respecto a eh, Juan D'Artés y Telma Fardín. ¿eh? Vamos con la información, Diego Dal. Exactamente, porque en las próximas horas se va a presentar la apelación de este fallo ¿eh? de 58 páginas que tengo en mis manos, hecho por el juzgado número 7, Penal Federal de San Pablo, la abogada de Telma Fardín, los, las seis, son seis abogados, de las dos partes, las seis abogadas van a apelar este fallo tienen dos instancias más en la justicia de Brasil para hacerlo y si no van a ir a la corte interamericana sí. de derechos humanos, Telma va a seguir con esta lucha y la información que tengo es que Jarla, Carla Junqueira la abogada brasilera de Telma en las próximas horas, tiene un plazo para hacerlo va a presentar la apelación uh -huh. a esta decisión que después la vamos a desarrollar, es legal es sí. legal justicia hay que, hay que aceptarlo, sí. pero hay un margen que tiene Telma para probar lo que hace falta probar para una condena Total. que es que fue penetrada, lo digo así Totalmente. porque es lo que falta. Como digo usted? Bien, un caso que... Bueno, un fallo, ¿no? Que hace acordar ha, hace recordar un poco al caso de Lucas Benvenuto, ¿no? Porque hay una prescripción, pero es distinto y es desde lo moral, hablo desde lo moral... Más grave aún, porque la justicia dice hubo abuso. Lo la justicia, hubo. claro, pero la justicia investigó. No Exactamente. La justicia, eh, a diferencia en el, que del caso Benvenuto eh, de Jay Mamón, acá la justicia investigó y la justicia también sí. eh, dictaminó algo. Exactamente, hubo abuso. ¿En qué sentido? Dice la justicia. Perdón que sea explícito, voy a tratar de hacerlo más sutil por el horario, pero dice. hubo penetración de par con dos dedos, introdujo sus dedos. ...en zona vaginal, le practicó sexo oral, todo en contra de su voluntad... ...todo, absolutamente todo, en contra de la voluntad de Telma. Pero la justicia dijo, no es que dijo no hubo, ¿eh? Dijo, no se pudo probar, dijo el juez, la penetración. Eso no se pudo probar. Y como la ley en Brasil en 2009 exigía que para que hubiera... ...abuso sexual agravado, que hubiera penetración en 2009 fue esto... Sí. Como la justicia decía que era una condición sine qua non para imputar el delito, dice, bueno, esto ocurrió en 2009, no hubo penetración, no hubo delito, no hubo sexual. Hubo lo que se llama en Brasil el eh, acto libidinoso, sí. o acá se llama tocamiento, un delito menor que tenía una pena menor y por eso ese delito, que sí, capaz, era un delito menor, pero que se le podía imputar, está prescripto. Porque la pena mayor era cuatro años y ya prescribió. Claro. Entonces... Abuso sexual ya no se le puede imputar Porque no se demuestra la penetración Sí, hubo otro delito Pero señores, está prescripto Tremendo. Y deja sin herramientas a Telma En el Dejaba juicio apelar, obvio que Leyendo apelé. las 58 sí, páginas Claro, Telma dice En su declaración Y lo hizo público con aquel video Y en cada una de las entrevistas Dice, Juan D'Artes me penetró Pero en el juicio Ella repite eso Y se cita a las testigos ¿Quiénes son sí. las testigos? chicas, que, actrices que habían trabajado con ella en la gira, amigas de Telma, a las cuales les confesó años después lo que había pasado con Dartés. Sí. Pero según las testigos, en ningún momento Telma les, les dice, me penetró. Sí. Mm. Qué locura, ¿no? Sí. Porque digo, el, el transitar y la procesión de la víctima va por dentro, no siempre puede ponerlo en palabras, por primera vez lo dice en 2018 cuando denuncia a Dartés, pero para la justicia eso solo no alcanza la justicia duda y ante cualquier duda la sí. justicia por praxis tiene la digamos la tradición de eh, favorecer al acusado.